¡Guapa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleeping ¡O alola a todos! Bienvenidos. Vamos a seguir con el juego de Pokémon Luna Nuzlocke. ¿De acuerdo? Todavía estábamos en el principio. Eh, Cucuy nos dijo que fuéramos a buscar a no sé quién. Me imagino que será Lilia. No sé si es por aquí. Creo que sí. Ya que pregunta. si sí, mira la hay, Lilia! ¡Yuhu! ¿Dices que había algo en las ruinas? Para las ruinas que va Ella toda decidida Pues nada, vamos corriendo para allá Pasamos a hablar con la peña Porque no quiero hablar con nadie más halo. Por cierto, mmm, los capítulos de 15 minutos eh, Casi no da tiempo para nada y eh, la renderización es muy lenta Así que vamos a hacerlo de 20 minutos Porque si no, me va a costar muchísimo subir todos los vídeos que quiero subir No salgas de la bolsa, por favor Si alguien te ve, estaremos en un buen lío uh -huh. Ay, era un buen lío Tú sí eres un lío, mi niña ¡Qué rico, ¿eh? <ríe> ¡Yuhu! Ahí está, Cosmog ¡Uh! <ríe> siempre, son, siempre son los malos Si es un buen Pokémon <ríe> porque qué salvajes son tan salvajes? Venga, vamos a hablar con Lilia ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Venga, vamos a preguntar si está bien, ¿vale? Vamos a ser corteses Ayúdame, por favor Salva a Nebulilla ah, que se llama Nebulilla, no, no no, Cosmo Cosmo Pues sí, se llama Cosmo ¿A qué le puso Nebulilla? Le están atacando unos Spiro. Pero tengo tanto miedo que... que, que, que, que no me sorprende las... No me responde las piernas. Porque las piernas no le van a sorprender. En todo caso, le responden. Uy. Uy. ¿Qué pasa? Con lo ancho que es el puente, de no me voy a caer. No, no le hagáis daño a Cosmo. Vale, empezamos bien la aventura. ¡Ey! ¡Tapu Coco. Y me salva, ¿eh? es un héroe. Es el guardián de la isla. En <coughs> la cara <a> Cosmo. ¿Oh? <risa> Va a ser un Pokémon muy expresivo. Mor. Ay, miras mal ¿Otra vez has intentado utilizar tus poderes? ¿Por qué? Sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde Que no puede moverte No soporto verte así Me siento tan culpable Tú me protegiste aquella vez Y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti Mor. Da igual, como está agradecido igual ¿Y qué es esto? ¿Cosmo? ¡Qué vida tan brillante! ¡Su resplandor es muy reconfortante! Uh, ¡Ah, perdona! No te he agradecido que me que hayas salvado a este pequeñín. ¡Muchas gracias, de verdad! ¿Y tú eres...? ¿Tú eres el Cajuna? ¡No es el Cajuna! ¡No tiene pinta de Cajuna! ¿Y tú eres...? <coughs> Creo que esa piedra te pertenece. Chayo, dime cómo te llamas. Piedra brillante. A meter los bolsillos de objetos clave. ¿Puedo perderte, en favor? No le digas a nadie que has visto a este pequeño, por favor. Te ruego que lo mantengas en secreto. Y tú, vuelve la voz, anda. ¡Cos! ¡No! ¡Cos no! ¡Cos no! Yo me imagino todos los Pokémon que tienen como, voz como los Gremlins, más o menos. Perdona, me da miedo que pueda ver, volver a pasarle algo al pobre. ¿Te importaría acompañarnos hasta la plaza del pueblo, Lili? Venga. Pero no te pongas en medio. Bueno, mi, mi Pokémon Nuzlocke va a estar plagado, pero plagado de palabras canarias, ¿eh? <risa> Porque va a ser muy, muy, muy de mi tierra. Alola, es pintora. Quería, hola, la pintora. Parece que no has, encont has encontrado al Cajuna, pero sea sí mi ayudante. ¡Qué bien! Uh. Bueno, pues vamos a hacer las presentaciones formales. Esta es mi ayudante. Ah, eh, sí, hola, me llamo Lilia. Lilia, él es la pintora. Acaba de mudarse a, los a Lola. Eh, cuento contigo para que le expliques un montón de cosas, ¿vale? Hmm. Vaya. Así que conoces al profesor Kukui. Es un placer. Ya está de vuelta Caudán, Nuestro Caudan. Nuestro Cajuna. El elegido del espíritu guardián. Sus excepcionales dotes de entrenador son reconocidas en toda la región de Alola. Ahí está. Ahí está, sí. es Una pinta Cajuna. Está acajunado perdido. Con las cholas... ¿Qué pasa, John Juan? <ríe> no, no, no me voy a pasar tanto. Me he perdido algo. ¡Hombre, Caudán! ¿Dónde te habías metido? Hemos estado buscándote. Soy el cajuna de la isla. Tengo muchas responsabilidades que atender. Dime, Lilia, ¿ha pasado algo? Me ha parecido ver a Tapu Coco volando. Pues verás, Nebulilla fue a cruzar el puente con mucho entusiasmo. Cuando le atacaron unos ...Piro. Por suerte, este chico estaba allí para acudir en su ayuda. O sea, no quiere que le hable a nadie de ese pequeñín y va y lo suelta en público. No la entiendo. Pero entonces el puente empezó a caerse a pedazos, y cuando parecían que ambos iban a, a caer al río, apareció el espíritu guardián y lo salvó. Guau, wow, menuda historia. Jo, jo, jo. ¡Tapu Tapucoco, nuestro espíritu guardián es un tanto caprichoso. Tú hables esto. Ha debido como verlo. Cucuy, esto hay que celebrarlo. Traes un rompa acá. Creo que ha llegado el momento de que este valiente joven comience sus sus andanzas como entrenador. Hagámosles entrega de su primer Pokémon, venga. Y Carreche, me alegro conocerte, joven. Yo soy Caudá, el cajuna de la isla MML. Te doy la bienvenida a la región de Alola. Cucuy me ha hablado mucho de ti. Así que me alegro de poder conocerte al fin persona. Muy bien, vengan para acá pequeños míos. Quiero quiero que conozcáis a alguien. ¡Uy ¡Oh, los iniciales por fin! Empecemos con el Pokémon tipo planta. Rowle, Row. Después tenemos al Pokémon tipo fuego, Liten. Lit. Y por último el Pokémon de tipo agua, Poplio. ¡Uh, Poplio no, Poplio! Bulina Poplio. <risa> no, al pobre. ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe en tu aventura? Yo lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo que yo quiero a Rowlet. ¿Te de decantas por Rowler el Pokémon tipo planta? ¿Sí? El Pokémon tipo gajo. ¿Has elegido a Rowler? A ver si Rowler me elige a mí. ¡Ven para acá! Cuando la lesión es mutua, significa que el comienzo de una amistad sincera y duradera. Ahora Rowler se da la vuelta y se marcha. Bueno, gira la cabeza nada más y se marcha. <risa> Muy bien. Comprobemos si Rowlet acepta como su entrenador. Rowlet está mirando fijamente. Eso significa que no, ¿eh? No le gusta. Ay. Pero se dice que sí. Ah, está contento. Abrazado. Si eso es un abrazo... Mira, mira, quita para allá. Venga, venga, vale. ¡Row! Rowlet parece emocionado. ¡Fantástico! Parece que Rowlet ha aceptado como su nuevo entrenador. Os habéis elegido el uno al otro. Ha sido algo mutuo. Estoy seguro de que vuestra amistad durará para siempre. Jejeje. ¿Quieres poner un a Rowlet? Eh... Sí. Este, este roulet se va a llamar Anto. Anto, que soy yo. Vale, le pinto ahora. Anto. Porque es machito. Anto se ha unido al equipo. ¿Cómo se me muera Anto ya, ya es para matarme. Me tiro, un, me tiro por un puente. Así que has elegido el Rowlet. Cosmo. ¿Qué revoltoso eres? Claro. Te entra la emoción, te sales de la bolsa. Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Kaudan. Y ellos siempre te cuidarán, pero cuando estemos con extraños quédate dentro de la bolsa, ¿vale? Ese es muy bu ese es muy buen Pokémon, cuídalo muy bien, por favor. Ahí lo llevas, el pintora. Ya tienes tu Pokémon, así que ya eres un entrenador. Y la guinda del pastel es que te lo voy a hacer... Te voy a hacer un regalo chulísimo. He recibido una Pokédex. ¡Yuhu! La Pokédex es un dispositivo de tecnología muy avanzado que sirve para registrar Pokémon. Cuando te cruzas con un Pokémon, sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática. Tu nuevo Pokémon, Rowlet, también se habrá registrado. Échale una geada. ¿Eso qué es? Y este aquí es un pasaporte de entrenador que, que, que he preparado para ti. Es la pintora. seguro que tu madre está ansiosa por ver de cerca tu Pokémon. Anda, corre a enseñárselo. Vámonos para pa la casa. No creo que tarde mucho. Mm. ¡Hala! El enterado de turno. Oye, oye, echamos un combate Pokémon. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué prisa traes, muchachos! ¡Qué menos que presentarte antes de combate, coño! <ríe> vale, me llamo Tilo. Soy el nieto del Cajuna. Y, y este es mi colega, mi colega Poplio. tira Poplio! <risa> tu roble también mola un montón. Te mola, Gracia. ¿Te gustan los Pokémon? Venga, te mola, Gracia. ¡Claro! Así que venga, llame un combate aquí a, aquí y ahora. No sabes las ganas que tenía de conocerte. He estado buscándote por todos lados. No me gusta ver a los Pokémon combatir y ese, ese daño, pero... Me quedaré en animaros. Genial, acabas de conseguir tu primer Pokémon y ya vas a echar tu primer combate. Veamos cuál de los dos hace mejor uso de los movimientos de sus Pokémon. Me alegra ver que vas a darle a mi nieto la satisfacción de enfrentarse a ti. Muy bien, lucha sin contenciones, lucha canaria. Tengo ganas de ver que soy capaz de vosotros dos. Ustedes dos, ¿eh? Ustedes dos, ustedes dos. ¿Qué pasa? ¿Puedo huir? No, venga, vamos a echar combate. No me vas a dejar con la cana, ¿verdad? ¿Verdad? Pienso ganar <ríe> Genial, esto va a ser la bomba Que de comienzo pues el combate Pokémon? Venga, vamos a empezar Ahí ya, dale caña al mono No le estoy diciendo que Tilo sea un mono, ¿eh? Vale, estoy diciendo que vamos a darle caña al mono Es una expresión, ¿eh? Está Poplio Que lo voy a ver mucho tiempo esta está Roblet A ver Luchar ¿Te imaginas? Voy a usar gruñido Porque soy el mejor entrenador Pokémon No Follaje y a la mierda Poplio ¡Uy! Y pensaba que se lo cargaba de uno solo Destructor ¡Ay, qué miedo! Coño, golpe crítico Bueno, es un Poplio bueno, ¿eh? Follaje Y a la porra Es súper eficaz. Adiós, Poblio. Adiós, mi niño. Y Rowlet sube al 6. En breve lo veo evolucionando. Uy, qué guay. Uah. No leí la conversación de Tilo al principio. Va, no pasa nada. ¡Wow! Ha sido alucinante. Te llamas Elipintora, Pintora, ¿verdad? Tu rol es una pasada. Chacho, cállate ya. Vale. Me estás me está, agobiando. Me está Maña, mañana sí que pienso darlo todo. Sí, pues si vuelves otra vez con el mismo, mi niño. ¡Oh! <coughs> ¡Oh, Elipintora. Pintora! ¿Ese es el momento La Piedra Brillante? Chacho, loco. ¿Esto qué es? Pero si es... Yayo, eso no es... Eso, eso, eso es, eso es lo que es Espera, espera Antes Lilia dijo que Tapu Koko te salvó de la caída, ¿no? Y me dio la piedra <ríe> Así es Estas son palabras mayores Te salvó y te dio la piedra Quizás ha, ha sido el destino lo que, lo que te ha traído hasta Lola ¿Te importa que me, que me quede la piedra esta mañana? No te preocupes que te la devuelvo Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría, de lo buenos ahí. Así que espero verte mañana en el festival. En la romería. <risa> bueno, Pintora, deja, deja que te acompañe a esta casa. Pues me vas a perder, si no estás lejos. Ven tú también, Lilia. No queremos que ese pequeño vuelva a meterse en líos, ¿verdad? Sí, tendremos tendremos más cuidado. Sí, ya salió otra vez de la bolsa. Cos, pero bueno, si es que es decirlo y ya estás fuera de la bolsa. Al final se cabrea, de todo la muchacha. A esto en mi casa. Tranquilito, a mi bola. Os <coughs> con Rowland. Ay, dime que Rowland va siempre conmigo. Hola, ley ¿sí, pintora. ¿Ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame, ¿qué Pokémon te han dado? ¡Enséñamelo, venga! Pero pues si viene conmigo. <ríe> ¡Row! Pero, ¡qué cucada, por favor! Dime, ¿cómo es que has elegido este Pokémon? Porque es muy mono. Porque me mola mucho. <ríe> es verdad, a este pequeñín te entran ganas de achucharlo, y además es muy molongi. Dios, mamá vetada. <ríe> Molongi. No, eso no es viejo ni nada. Hacéis una pareja buenísima. Me pongo contenta solo con verlos. Miau. Miau, como tú no te vayas a comer a Morarowled, eh. Bueno, si se hacen amigos no pasa nada. Pero como le hagas daño. Que esto no sirve, Stripioli. Ah. Ah, que me cabreo Al día siguiente. Ah, oh, qué, pasa... qué puesta de sol más bonita Bueno A ver si hoy consigo avanzar algo en las cajas Uy, han llamado al timbre Es la pintora, ve a ver quién es, anda ¿Esto qué se supone que es? Eh... Uy, que mi casa tiene balcón Qué chulo Qué chulo, ¿no? <ríe> Venga Aquí todos entran por la cara, ¿eh? Otra vez Cucuy. A ver, mmm, Cucuy, tú tienes llave de la puerta y mi madre te la dio. A mí no me estás engañando, que Ustedes, tú vas a ser mi nuevo padre. Hola, Le Pintora. Vamos, que ya está, que ya se está reuniendo todo el mundo. Ah, Vamos, que ya se está reuniendo todo. Pero antes de eso, como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. Venga, vamos a la ruta 1. No, me va a enseñar a capturar un Pokémon. Pasa lo genial, cariño. Aunque cuando se trata de Pokémon la diversión está asegurada. Yo me quedo en casa con Miau para terminar de, de desempaquetar, ¿vale? Dios, ha tenido todo un día para desempaquetar y todavía no ha terminado. Qué lenta. Es una pacho rúa. Pues mira, vamos a irlo dejando por aquí. A ver dónde se guarda. Ahora se guarda aquí. Porque ya van casi los 20 minutos, así que vamos a ir parando por aquí. Nos vemos en el siguiente que está al caer también dentro de unos cuantos minutos, una horita más o menos. Y alola, hasta luego.